Hoy hablaremos sobre las fantasías fiscales que tienen los contadores, segunda parte. En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador Miramón y como invitado especial, maestro en Tecnologías de la Información, Ricardo Aguilar. ¡No te vayas! En un momento más, comenzamos.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 Amigos de Rompiendo Paradigmas, sean bienvenidos a un episodio más. Mi estimado Martín Rojas, muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Si abres tu micrófono, te vas a escuchar. Acuérdense que ese es mi estilo: unos llegan rebotando, otros llegan cayéndose. Yo llego sin micrófono, muchachos. Paradigmáticos, un episodio más de este 2022, 25. Hoy estamos a 26, me quedé en ayer, 25 de enero. Y ya me quiero bajar de estas fantasías fiscales, Y la plataforma falla, que me hace otra cosa, que me dicen que sí, A, anoche me compartía aquí Enrique Corona el tema de la el anteproyecto que mata todo y dice que pues la cancelación aguachen, todavía hay más tiempecillo, y, y una para mí es una metida de pata, mejor dicho, un patín en el trasero de los agapes persona física, pero viene candente este 2022 y apenas nos estamos acomodando y ya nos cambian las reglas, ¿no, mi Toño? Pues sí, ¿qué te puedo decir? Y para esto, antes de darle entrada a mi estimado Enrique Corona, ¿qué tal desde Uruapa, el Michoacán, la capital del aguacate? no? ¿Cómo estás, mi Quique? Carísimo el aguacate, por cierto, ¿eh? carísimo. <risa> ¿En cuánto lo vende? ¿En cuánto lo menos? Ahorita 60 en Huerta. ¿60 en huerta? O sea, sí. que me va a llegar a mí el doble. Por ahí como 100, 120. Que no te ah, extrañen que por eso ande. A la madre! Claro, si te lo venden más barato es que el que viene picado, el que viene dañado, el que viene con gusanito, cosas así. ¡Oh, oh ok, ok! Que viene reforzado con carne también. <risa> bueno, <risa> amigos. <risa> amigos paradigmáticos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión 2 de fantasías fantasías que hemos vivido durante el mes de enero y que tristemente seguiremos viviendo porque esto lo tiene para cuándo parar. Las fantasías fiscales, mis estimados amigos, llegan con este comprobante fiscal digital 4.0 también y para esto hemos invitado al maestro de tecnología y la información, Ricardo Aguilar. Muy buenas noches, ¿qué está chupando el día de hoy, mi estimado Ricardo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues en realidad me estoy sanitizando eh, por dentro. Este, evidentemente, digo, no solamente las, las manos eh, se sanitizan, también se debe sanitizar el alma. Ah. Sanitizar, no satanizar, es, ah. es diferente, ¿no? Sí, ya sé que hay eh, por ahí este, eh, una bebida, ¿verdad? Este, que se llama Pierde Almas. ¿Verdad? Pero, este... ah, <risa> pero pero no, no se preocupen, todavía andamos bastante cuerdos por aquí. Perfecto, mi estimado Ricardo. Y bien, pues hablando un poco sobre esto, este tema, fantasías fiscales 2.0, vamos a poner. ¿no? <risa> en esta intención donde el SAT, Enrique, ayer sacó pues lo que habíamos ya hablado durante todo este trayecto, seguramente iba a sacar un anteproyecto del anteproyecto del anteproyecto que se les fue que el anteproyecto del anteproyecto, y pues ya lo hicieron realidad con la cancelación del comprobante fiscal, por lo menos, entre otras reglas que por ahí te movieron, te modificaron. ¿Qué nos puedes hablar al respecto, Quique? Pues mira, en primer lugar, recordemos que en el portal del SAT conforme a la regla 1.8 de la resolución miscelánea, pueden publicarse anteproyectos que tienen validez, sí, pero para beneficios, para derechos, para obligaciones, hasta que se publiquen en el diario oficial. Porque hemos visto que algunos anteproyectos, al rato no los cambian completamente. Para ir más lejos, con la carta aporte, con la carta aporte, la regla 2.8. Cada vez que digo 285, no me acuerdo. Ya no es esa. Bueno, 2815 en el 2021 era la 2815 y en el primer anteproyecto era la 2815 y en el último anteproyecto eran 10 reglas, una para cada tipo de actividad. Entonces, nada, absolutamente nada ni nadie nos garantiza que este primer anteproyecto sea el definitivo. Nada más dice... Que por ahí nos están dando a entender. Ya sabes cómo trabaja este gobierno. Nos avienta el madrazo y luego lo corrige. Así como patasúa, pero en el versión SAT. Más o menos así andamos ahorita. No, ni digas que es de este gobierno, ¿eh? Porque hace rato me eché un round con un admirador de, de la transformación. Híjole, son duros, son duros. Digo, a mí me vale gorro si el pasado Banamex no pagó impuestos. Lo que me preocupa es el presente y el SAT <risa> está dando mucho que desear. Los becarios, pobrecitos no tienen la culpa, no tienen instrucción, no tienen educación, están haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Pero, estos... pero son honestos, pero son honestos. Ah, bueno, eso sí, no nos mienten, nada más exageramos. No, no. Sí, eso de lo... es miércoles, hace rato nos dieron una lección, no es que corten árboles, es que los repararon, y los trasladaron a un aserradero con amor, con ternura, <risa> los abrazaron y los convirtieron en unas tablitas amorosas. el repabrón, cabrón! Me he escuchado tanto. Mi, mi, estimado, mi estimado Ricardo, estuviste en la llegada del 3.3, ya estabas en esto de los contadores, ¿no? Cuando llegó el CFDI 3.3. Ahora en esta nueva versión 4.0, desde tu perspectiva, y bueno, todos los cambios que has visto en tecnología... ¿cuál podría ser eh, uno de los mayores problemas que están teniendo ahorita eh, las áreas de facturación, de crédito y cobranza, la administración en general y, bueno, los contadores este, en el día a día? ¿Cuál podrías decir tú que es uno de los problemas que está teniendo eh, el contador con esta llegada de un CFDI 4.0, de una carta aporte eh, nueva, no literal, un complemento carta aporte, y de las fantasías fiscales, fiscales que has escuchado de algunos contribuyentes, cuando oiga, este, el de sistema no podría cambiarle aquí este nodo o que aparezca esto o que yo nada más recibo CFDI 4.0 3.3 para mí ya no o al revés, yo nada más recibo 4.0 o ahorita Enrique los Agapes que dicen yo no recibo con retenciones para los reciclo, ¿no? Eso eso, eso no existe, ¿no? Está en su mente, no es cierto, etcétera. ¿Cuál ha sido, Ricardo, el mayor cambio que has visto y la mayor problemática en estos, en estos días ya de enero del 2022? Pues mira, este, andamos en esto desde que se, eh, se, se nació prácticamente el CFD, ¿no? Entonces, eh, han sido cambios desde ese entonces bastante acelerados. Eh, evidentemente, pues todo esto ya sabemos, ¿no? Con un tema fiscalizador, ¿no? Digo, pese a que nos, nos venden muy bonito el tema de que, pues, ya va a ser electrónico, no mates tanto árbol y cosas así. Eh, para el tema de la versión 3.3, eh, pues fue un impacto fuerte porque, eh, por ejemplo, eh, a pesar de que antes ya existía el comprobante de pago, ¿no? En, en realidad ese eh, ya ha estado eh, dispuesto desde antes de eso, pues nadie lo usaba porque, pues, además no, no venía como que una regla muy clara. Sin embargo, eh, aquí ya con los tipos de comprobantes y sobre todo en este año, eh, ahorita eh, en 2022, eh, hemos tenido pues varios eh, usuarios, varias personas que nos han eh, comentado, ¿no? Que, por ejemplo, ya el SAT eh, toma la forma y el método de pago, ¿no? Este, pese a que a veces yo indico en el comprobante que ya me pagaron y no lo he pagado, eh, el SAT está tomando ya eh, esa referencia dentro de los FDIs. Como para decir, ah, pues tú estás diciendo que estos, eh, estas facturas están pagadas, entonces este, la, posiblemente tu declaración esté mal, ¿no? Este, ¿no? No esté concordando con lo que tú me estás reportando, con los CFDIs este, que, que tienes, ¿sí? Entonces, eh, todo esto, pues evidentemente va a, hacia un lugar, ¿no? Que es el que ya el SAT, pues prácticamente me diga cuánto le debo y pues no, no, no empiece ahí a decir, ¿no? Que mi declaración, que esto, que el otro, ¿no? Eh, sin embargo, ahorita, por ejemplo, pues, de las quejas que más eh, hay, evidentemente, eh, uno es que, al, fíjate que no es tanto el llenado de, de, del CFDI, sino quién lo hace, ¿no? Quién hace la versión 4.0. En el portal del SAT, eh, apenas eh, la, la semana pasada como que se empezó a estabilizar un poquito el sistema, eh, yo la primera semana de enero quise hacer CFDI 4.0, que ya aparecía en el SAT, pero pues este, de repente tiene fallas, se queda leyendo, este, y, y incluso algunos campos de repente no aparecen como deben de aparecer. Eh, sin embargo, este, ya estas semanas, ya como que ha pasado un poquito ese, ese trauma, como que, bueno, ya, ya, ya he podido hacer más CFDIs de esa versión. Eh, las empresas emisoras, este, bueno, en este caso, el software ¿no? que se utiliza para emitir, pues, por ejemplo, todavía, eh, pues no, la, la gran mayoría no, no emite todavía CFDI 4.0. Eh, pero eso, ese, el tema es que no se puede emitir, ¿no? Pero lo que más eh, les comentaba que, eh, que hay más preocupación es por el tema de la carta aporte. La carta aporte, el llenado, los datos, las validaciones, eh, eh, las, las listas, o, eh, o en este caso, los, eh, más, que, más que nada los catálogos que ha publicado el SAT. Eh, la verdad es que eh, hay varias cosas pues, todavía que están erróneas ahí. Incluso en el portal del SAT no puedo hacer ese tipo de complemento. ¿No? O sea, este, digo, yo creo que hasta ellos entienden la complejidad, pese a que por ahí en la lista de preguntas y respuestas, pues hay una pregunta donde dicen, eh, oye, ¿el SAT va a proveer de ese servicio? Y pues no dicen, ah, pues el SAT proveerá del servicio, pero no dice cuándo, ¿no? Te dicen que sí, pero no dicen <risa> cuándo, ¿no? Entonces, este bueno, eh, ahorita como que ha sido más el, el talón de Aquiles, eh, porque, pues, por ejemplo, mucha gente pues tiene ese temor, ¿no? Oye, pues, si voy a transportar mi mercancía, que pues imaginemos todas las empresas comercializadoras, ¿no? Prácticamente, eh, tenemos también empresas, eh, por ejemplo, que se dedican a la paquetería. Eh, todavía, pues, hay mucha confusión, ¿no? Eh, hablan de la carta aporte como si fuera otro tipo de CFDI, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Es un complemento en realidad, ¿no? Eh, hay mucha confusión también. Oye, ¿qué mito? ¿Ingreso este, o traslado? ¿No? Entonces, este, o, o, o me dicen, ¿qué, ¿qué mito? ¿Ingreso o traslado o carta aporte? Digo, no, pues espérame tantito, no, es que en realidad es un complemento que se adhiere a cualquiera de estas dos, pero pues dependiendo la figura, dependiendo quién transporte, no, que si mi cliente viene, si mi cliente este, le llevo las mercancías, si mi proveedor me las trae, o sea, hay mucho eh, desconocimiento todavía. Este, y esto porque pues a veces también en las reglas de, de, del SAT, en la guía de llenado, pues evidentemente no toca todos los, los, los puntos, ¿no? No toca todos los casos, o sea, toca el caso más, más este, ligero. Eh, por ahí, por ejemplo, el SAT también estuvo en unos temas este, eh, de eso, de la carta aporte, por medio del canal de YouTube, ¿no? No sé si los, los han visto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, cuando ellos platican de la carta aporte, pues dicen las chicas que están ahí, no, pues es muy fácil, ustedes no se preocupen, no es ninguna obligación adicional, esto ya lo hacía, bueno, sí, pero no lo timbraban, ¿no? ¿no? No tenían esos problemas de que cuando quieren timbrar, se lo rechaza, que el dato está mal, no encuentran su código postal, no encuentran la clave de la colonia, ¿no? Entonces, son, son detallitos que pues todavía siguen fallando, ¿no? Y en las preguntas que ellos las pasan al final, como incluso pueden ver el video de YouTube, pues ponen las sencillitas, ¿no? las que ya todo el mundo se sabe. Y todas las preguntas que van ahí preguntando a las personas este, eh, en, el, en el chat, pues bueno, mucho, la gran mayoría, la verdad, es que queda sin contestar yo creo que ni ellos saben qué responder, ¿no? Pero como ustedes saben, eh, o, o como ustedes bien lo acaban de comentar, pues es gente que trabaja también, y hay que entender esa parte, y pues ellos no pues ellos los mandan a la, a la guerra, ¿no? Y le dicen, ah, pues tú párate ahí, empieza a hablar de la carta por y pues a veces la gente pues hace también lo que puede, ¿no? Pero sobre todo cuando la gente no está en la operación de una empresa, difícilmente eh, va a entender el por qué sí o el por qué no. No es lo mismo que me ponga a leer y a imaginar solamente a que vayamos a una empresa, veamos realmente cómo es la operación, que si el chofer, que si el camión, a dónde lo lleva, etcétera para poder entender eh, pues un poquito esta parte. Pero tecnológicamente pues, eh, se ve complicado porque incluso las mismas aplicaciones que emiten carta porte hay mucha confusión también. De repente hay cosas que no timbran cuando sí deberían de timbrar eh, y la gente realmente nada más está picándole, ¿no? A ver, si le pongo esto, a ver si me timbra. Si me timbra, ya, ya, ya la hice, ¿no? Pero no revisan la información pues, que, que, que va realmente en el comprobante. Entonces, tecnológicamente pues es algo complejo. Eh, pues como todo, ¿no? Seguramente conforme vayamos avanzando en estos temas, eh, habrá cambios, ¿no? Habrá, por ejemplo, ya lo acaban de comentar, ¿no? De, de la primera resolución de modificaciones, ¿no? Este, en donde empiezan a, a les tirar y aflojas. Y esto sí, así, seguramente emitirán otra y dirán, ah, ¿sabes qué? Pues te voy a dar otro chance, otro tiempo para que lo implementes, ¿no? Como regularmente pasa. Yo lo que le comento a la gente, digo, pues mira, tienes... Eh, yo no soy abogado, ¿no? Si fuera abogado diría, defiéndete, los y cosas así, pero eh, yo a mí en lo, en lo personal me toca la parte del cumplimiento, entonces pues yo trato de pues de dar soluciones no eh, ante estas situaciones, por ejemplo, el tema de las cancelaciones, ¿no? Ya no saben qué, qué utilizar, si el 01, el 04, el 020, ¿no? O sea, es, <risa> es, es, es algo complejo porque si te vas a la guía de llenado, la 01 te dice una cosa, la 02 te dice función? lo mismo, pero diferente, ¿no? Exacto. <risa> Luego la 3, ah, bueno, la 3, pues si es clara, y la 4, pues más o menos, ¿no? Entonces, estos catálogos, por ejemplo, pues se tienen que ampliar. Luego llegan eh, los usuarios y dicen, oye, es que mi cliente me pide que le refacture, si no, no me paga. Ah, Dios, pues, pues como que, que si no, no te paga, ¿no? Entonces, hay, hay entre los vicios y los temas la, en, en la parte, pues obviamente de, del SAT, que reitero, ¿no? A lo mejor les vendría bien salir un poquito más... Eh, Mira, las empresas, conocer un poco, exacto, eh, conocer un poco más la operación para que en base a eso pudieran decir, ah, no, mira, pues aquí como que lo estamos regando, o acá ampliarle el catálogo, digo, no lo sé, ¿no? Eh, nada más esa sería una observación, pero tecnológicamente es complejo, pero bueno, trataremos de superarlo como siempre. Fíjate, Ricardo, que, que, que mencionaste una sección que hoy vamos a tener, que son las preguntas del SAT, ¿no? Donde seguramente vamos a estar analizando... Esas preguntas que regularmente les hacen los usuarios y hay contestaciones que en serio no las puedes creer. Es decir, el becario, Martín, sí está ahí, está ahí sentado, está respondiendo el chat, ¿no? Literal. Y las personas en esta eh, también falta de, de, de análisis creen que lo que dicen en un chat o lo que te dicen vía telefónica ya es eh, correcto, es casi casi ley, ¿no? Es que así es que consulté a la página del SAT y hasta cierto punto entendible, porque si tú dices, bueno, yo acudo al servicio de administración tributaria y el servicio de administración tributaria me responde esto, yo lo doy por bueno, ¿no? Solo sé, solo amigos, recordarles que lo que diga el SAT a través de esos medios, ¿qué creen? Ellos mismos lo han dicho. No tiene ninguna validez, ¿eh? No tiene ningún tipo de validez. Siempre lo dicen. validez Y siempre te lo han dejado claro. Así El es. El problema es, si entonces no tiene validez, ¿a quién acudimos? ¿Qué hacemos? ¿No? Eh, sobre todo cuando hay una serie de preguntas o de dudas, las cuales no sabes cómo chingar responderlas eh, Eso me gusta como para cuando me vaya a casar, ¿no? ¿Cómo? <risa> cuando me vaya a casar, le voy a decir al juez, antes de decir, son marido y mujer, lea lo que dice aquí abajo. Y va a decir, esta declaración no crea obligaciones viciendas a los establecidos ley fiscal. Come frutas no, y verduras, ¿no? No, no creo que diga eso, mi estimado. No. Y bueno, antes de seguir con los temas, vamos aquí a los saludos de las redes sociales. David Cruz eh, Munchausen nos manda saludos, dice buenas noches desde Veracruz. Eh, Sanpeiro, buenas noches a todos Rosario García, que siempre está viéndonos a nosotros y nos manda estrellas muchas de las veces muy buenas noches Héctor Ramírez también, aquí nos dice buenas noches eh, Rosario, ahora sí nos saludó a todos no nada más saludó a Pepe Soto, como siempre ¿no? Esteban Elizalde, también nos manda por aquí saludos Lisbeth Bello, dice desde Jalapa, Veracruz eh, mi estimado William Gutiérrez, que está siempre con nosotros buenas noches, maestros, se congregan para compartir las fantasías más íntimas fiscalmente hablando. Es correcto. Y, eh, Georgina Nugaray dice hola, buenas noches, saludos desde Tepic, Nayarit, eh, Sampero, eh, Conta Enrique, anda desatado. Rodríguez Javier dice buenas noches, está de locos con los anteproyectos de los anteproyectos y apenas nos vamos acomodando. Rosario García, ya aparece el programa de caricaturas, <risa> fantasías animadas de ayer y hoy. Es correcto, estimada Georgina, eh, por aquí dice que ¿dónde está Pepe Soto? No tarda en aparecer, anda dando una capacitación, pero ahorita eh, sale en pantalla. Rodríguez Javier, luego los programas que validan facturas de empresas privadas, andan queriendo desconocer las retenciones. Rosario García, es que así existía un programa llamado Fantasías Animadas de ayer y hoy. Sí, es correcto, mi estimada eh, Rosario García. Jimmy Feria, carta porte está cañón. Pepe Soto dice que está tomando clases, sorry, pero ahorita va a aparecer. Bueno, ya le están contestando aquí. Ahora, bien, mi estimado Rubén, te mandamos una imagen. No sé si la puedas poner en pantalla en este momento porque yo ya la perdí. Vamos a ver en qué momento. Como tenemos un delay por ahí, o yo tengo un delay, mejor dicho, con él, en cuestión de que la voy a ver tiempo después. Hubo una pregunta que un usuario le hizo al SAT a través del chat Vamos a ver la pregunta y vamos a ver la respuesta del SAT que le dio. Y Enrique, me gustaría tu punto de vista. A ver en qué momento me la pone aquí Erubiel. Este, me dice, Serus, en qué momento la estás poniendo. Porque yo, como tengo el delay, no, no alcanzo a revisar en qué momento va a aparecer la imagen. Entonces, ahí está. ¿ya está? Es del ah, no, por aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. No, pero no era el meme, ah, aquí está. No, no está Buenas tardes, soy una persona moral y mi proveedor antes era Agape. Ya ahora migro a Recico. Ya emitió las primeras facturas de enero con Recico, pero sin reflejar un comprobante fiscal digital, el importe de la retención del 1.25% de impuesto sobre la red. Le comento que esta factura está errónea más sin en cambio ella me comenta que está en la facilidad de no pagar impuestos debido a que todo está exento en el régimen que se encuentra pero para mí persona moral no cumpliría con los requisitos de deducibilidad del comprobante me podría asesor asesor en este tem, asesorar en este tema para ver eh, qué acuerdo podremos llegar en esta operación es necesario que mi proveedor que está en rescibo me cancele las facturas sin retenciones y las emita nuevas por sustitución con las retenciones correspondientes? Hasta ahí la pregunta de esta persona, de este contribuyente. El SAT le responde en el chat lo siguiente. Bien, en cuanto a su consulta, le comento que en este caso, sí, el reciclo que realiza únicamente actividades del sector primario que tiene ingresos menores a 900 mil pesos, no tiene, yo ahí pondré una coma, no para detenerme, no tiene que desglosar retenciones de impuestos sobre la renta en su factura, coma, yo también le pondré ahí, ya que no tiene que realizar el pago de ese impuesto de ninguna forma, por lo cual la factura que le expida tiene validez fiscal y puede considerarla en sus gastos. Mi estimado Enrique, ¿qué nos está diciendo el SAT? Mira, eh Después de escuchar la valiosa respuesta de nuestro amigo del SAT, lo primero que le diría, punto número uno, fundamento. Ok, okay. si el fundamento para que esta persona moral le diga a la otra persona no le ponga retención, es cuál, que eres un agape de 900 y exento tus 900, los mexicanos somos bien tremendos. Si existiera esa regla y yo me pasara de los 900, sería tan inocente para decirte, no, ya no me digas eso, ya me pasé de los 900, retenme. ¿Crees alguna alma inocente diciendo eso? No. Si existiera tal disposición, pero no existe. El 113J es muy claro. Morales, retengan. Ya. ¿Qué hacen la miscelánea, revisen la miscelánea. Nunca dice, no retengan, nunca. Y entonces, ¿de dónde sacó esto? De una fantasía fiscal. Pero, pero, pero de, de, de, ¿de dónde? Eh, en la persona, el becario que está respondiendo la pregunta, ¿de dónde sacó que no tiene que retener porque simplemente es agape. Ah, eh, se me hace que veo redes sociales, ¿no? Porque en redes sociales ha corrido esa versión, y ya la toman como definitiva, de que al estar exento del agape, persona física, pues no tiene obligación de pago, por lo tanto, no hay obligación de retenerle. Así lo han interpretado algunos abogados que he visto en redes sociales, y ya lo andan difundiendo a los colegas como si fuera algo cierto, ¿no? Incluso por ahí veía... No te preocupes, no va a pasar nada, digo, no va a pasar nada. Y luego con la modificación de la regla en el anteproyecto sobre esos 900 mil, pues ya te da más duda sobre si puede correr eso o no. Esta nueva regla te dice, oye, ¿te acuerdas que en ley dice que de arriba de 900 por el excedente vas a pagar impuesto? Pues yo, Miselena, te digo que cuando rebases ese límite vas a pagar en el mes no solo el excedente, sino todo lo que cobres en ese mes. Y entonces hay que decirle a la persona moral, oye, ¿te acuerdas lo que no me retuviste el primero del mes? Pues resulta que ya rebasé la línea, entonces sí me lo tienes que retener. Entonces esa fantasía fiscal del SAT, ahora sí que me sacó de onda porque he visto respuestas medio locochonas o mal enfocadas, pero aquí ya se aventó el becario, incluso asesorar en algo que no está en ley. Por lo menos en blanco y negro no está ahorita, que se interprete es otro boleto, pero en blanco y negro no existe. Y eso sí me sonó tremendo por parte de, Yo, bueno, sé, no, pues, no sé si decir la autoridad, seguimos diciendo el becario, porque es alguien que todavía no tiene su título. O sea, mal. al final representa, ¿no? De una bueno, u otra manera, en, en ese momento en, está representando a la autoridad. Bueno, en eso tiene razón, y por eso la gente se confunde, ¿no? Y lo toma como un hecho, ya, para seguir adelante, sin saber que se puede meter en bronca, ¿no? O meten en broncas a los clientes. Claro, porque el otro dice, yo no tengo por qué... tú Yo no te tengo por qué expedir el, el comprobante con retención tú no me tienes que retener, y entonces la moral dice, pero Chin, si yo no te retengo, yo tendría que estar pagando en algún momento esas retenciones, porque me obligo, ¿no? Entonces yo corro el riesgo, pero tú también tú también lo corres, porque al final pues tendrías que estar, te tendría yo que estar reteniendo, y en algún momento lo acabamos, Enrique, una locura que también del SAT salió, te retengo a ti, Agape, te retengo, te retengo, y el anual, que voy a tener? Se ¿Te supone que saldo a favor. Se supondría Porque pues ahora se... con esta reglita del anteproyecto ¿Quién sabe? Ah, ¿quién vamos sabe? a ver, ahora bien Es un anteproyecto Lo que hablábamos con mi estimado Efraín Pues todavía no está en el diario oficial ¿Están de acuerdo? Está en la página del SAD, ahí pegadita, bien bonita Pero pues yo Y todos sabemos que cada vez Que le ponen anteproyecto Pues ya te chiflaste Porque te la van es a... Que dice la regla 1.8 que si hay derecho, los aplique y que se haya obligaciones hasta que esté en el diario oficial. En este caso habría que esperar, ¿no? Sí, esa es una obligación, la, rete, la retención. La Pero por lo menos lo... nos da a entender la intención que trae el demonio, ¿no? Es correcto. Mi estimado pues sí. Ricardo, ¿tú perteneces o tienes, o a lo mejor perteneces, a una sociedad civil, o una sociedad mercantil? Sí, es correcto. ¿Qué? ¿Sociedad civil o las dos? Las dos. Las dos. Pues, Entonces, más no, más no, bien no es sociedad civil, es una AC okay. y es una SADCB. Ah, bueno. Pues a, a él, eh, no, sí, lo debió de haber tocado, me estimado Enrique. ¿No lo pasaron a usted al régimen simplificado de confianza? No. No, sé, no lo tocaron. No, no, no. No, no, no. No, siga no porque no, no aplica. Exacto, no aplica, porque este yo como socio estoy en dos sociedades diferentes. ¿Dos? Ojo. Así es. No, sí, pero son sociedades. Y ahí nos dice sociedad mercantil. La otra es una asociación, así como me lo estás comentando. Es una AC, así es. Es una asociación civil. Ok, Quique, a ver, porque él pertenece a una asociación y la regla dice cuando perteneces a una sociedad mercantil. Así está escrita, ¿verdad? Sí, pero también hay que ver en qué sociedad pertenece. Mira, el robo agarró parejo, ¿eh? A los que ya actualizó, ya los actualizó. Acuérdate que el cambio fue el regalo de Reyes. Uh -huh. Si sí, después del 6 de enero. ¿No te cambió? Ya cada quien deberá hacer su análisis particular y decir si me aplica o no me aplica. Ahora, ahí te va algo tan simple. Hoy no me aplica, mañana puede ser que sí. Uh -huh. ¿Por qué? Yo puedo ser una persona que en mi vida le he vendido un peso a mi sociedad. Y mañana le vendo un jitomate. ¿Cómo se llama eso, Martín? Parte relacionada ¿no? con la operación. Ahora Adiós. Nos salimos de la foto. Pero, pero, entonces, ¿es obligatorio o es opcional? Porque ya después las preguntas y respuestas del SAT. El minisitio que... mata ley. El <risa> minisitio, ya, minisitio <risa> mata ley. ¿no? Dice opción. Ah, sí, buen punto. El, el, el, optar. El, exactamente. No, puede, ¿no? Puedes optar. En la ley dice matar? debe. La ley dice debe. Y en las preguntas frecuentes dicen puedes, ¿no? pero en la ley me lo pones en estímulos, ¿no? Que es opcional. Que es opcional, pero luego cuando tú despiertas una mañana, estás en el régimen simplificado de confianza. Y luego tienes una sociedad civil. es como ching, voy a cobrar los... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No empecemos otra vez, Te dijo el médico que tranquilo, respira, cuentas, acuérdate las técnicas. Tómate un trago tómate un trago. Exacto, sí, un trago de, no sé de qué, pero tómate un trago. Café, de café. De, de café. De café, de café, de café. Un, un trago amargo, si quieres, no hay bronca, pero... Entonces, se vuelve, se vuelve todo un desastre. Mi estimado Ricardo, ¿qué tan confiable? Pues en todos estos parámetros que va a utilizar la autoridad para el 2022 de filtrar ingresos, egresos, deducciones, precargas dentro del sistema, ¿no? Y que por ahí decían unos contadores... Antonio, ¡Antonio, está, Antonio está, para... Sí. Tengo una duda, el que sabe de sistema, Neito, que me ayude a entender algo que todavía no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre cancelación 01 y 02? Ah. Bueno, la, la única diferencia parecería que es de proceso, ¿no? Uno, eh, primero emites el documento correcto y luego cancelas, ¿sí? Eh, lamentablemente en este esquema, solamente Dios y el SAT tienen esa relación de CFDI hasta el momento. ¿Por qué? Porque muchos lo, lo que les ha pasado es que pues aplican el modelo anterior, ¿no? El modelo en el cual tú eh, primero, este, de, de, de, o sea, cancelabas y luego creabas la nueva factura y le ponías la clave 04 de sustitución, ¿de acuerdo? Entonces, muchos quieren aplicar lo mismo. Entonces dicen, ah, bueno, pues este cancel, este primero emito, como el SAT me dice, que primero emita la factura, ¿sí? La buena, vamos a llamarlo así, la correcta. Y posteriormente le pongo eh, este, ahí, eh, en, en, la, eh, en, en lo que es la relación de documentos clave 04 y la relaciono con la anterior. Cuando quiero cancelar la anterior, pues no me deja, ¿no? Y es que dicen, pero es que así dice en la guía de llenado. Lo que pasa es que la guía de llenado no es específica. Eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? Dios. O sea, me está diciendo que la guía de llenado me está mintiendo. Eh... <risa> Mira, es un no, error no, en no plataforma quiero que después, no, no quiero después tener que salir del país por alguna <risa> este, que después me salgan con que debo millones, digo, no, no nunca los he ganado pero bueno, si sí, después van a decir que debo millones y todo eso, entonces te lo voy a poner de esta manera, esa parte está incompleta porque no te dice el proceso como debe de ser, es decir, nada más te dice que cancelas, la, la, la asignas y listo, ¿no? pero bueno cuando tú vas a hacer ese tipo de cancelaciones y aplicar la 01, entonces lo que debes hacer es emitir tu factura correcta sin eh, enlazar, sin relacionar con ninguna factura. Así es. Esa es la factura correcta. Y luego cancelas la anterior y le vas a poner la clave 01 con relación. Ah. Y en esa relación le vas a poner el folio fiscal de la factura correcta. Es decir, ah. la relación es al revés. Ah, ahora ¿Sí? La relación es al revés, pero cuando tú haces este tipo de relación, pues solamente el SAT la tiene relacionada, quiero yo entender, en sus sistemas, ¿sí? Porque hoy en día, algo que sí ayudaba es que cuando tú relacionas la factura que estás sustituyendo con la anterior, como ya le estás poniendo la clave ahí, eh, muchos sistemas te ayudan porque te pues, sacan ese folio y te dicen, ah, mira, está relacionada con la anterior y rápidamente te das cuenta, ¿sí? Que es una sustitución. Pero en este modelo. Como tú lo estás haciendo al revés, ¿no? O, o se está haciendo al revés. Eh, esa cancelación te dice, ah, bueno, yo la cancelé, clave 01, con relación a la factura correcta, ¿sí? La factura que ya emitiste, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la 02? Pues que en el modelo 02 estaríamos aplicando lo mismo que venimos trabajando, ¿no? Primero, cancelo esta con 02, no me pide ningún folio fiscal con cuál relacionar. Y cuando creo la nueva, ahora sí, esa sí la puedo relacionar con clave 04 de sustitución de CFDIs con la anterior. De hecho, es el modelo, eh, digámoslo así, para estos casos que estamos, eh, eh, pues, eh, indicando, ¿no? Que, o sea, porque ya viene, ya viene una costumbre, ¿no? Uh -huh. Ya la gente está acostumbrada a ese modelo y además tienen eh, más casado el tema de la relación dentro del mismo CFDI. ¿No? En el otro, pues solamente el SAT lo tiene, no sé si después en el portal del SAT, cuando tengas esa cancelación, te dé alguna relación con el documento anterior, pero hoy por hoy, por ejemplo, cuando quieres cancelar un documento relacionado, pues no te deja el SAT, entonces tienes que irte al portal, tienes que descargar un PDF donde te dice con qué documento está relacionado, y luego tienes que buscar esos documentos y cancelarlos primero, es decir, uh -huh. para cancelar un documento padre, primero te tienes que echar a los hijos, ¿no? Así de sencillo. Te tumbas a los hijos, y el Chacán, padre queda está libre y vamos. <risa> Mientras no le den en la madre no hay bronca. Exacto. Bueno, bueno de, hecho, si dices, de hecho, te iba a. Vamos a acabar con alguien, no sabemos a de Limón, sí, si me haces favor por ahí de mandar porque por acá está muy caro. Este, es, yo ¿no? sé que tú tienes conectas por ahí y con no, la por familia, ahí no. y con No por ahí no, por ahí no, pero conozco gente. Ah, perfecto, ¿no? <risa> <risa> Conozco a alguien. <risa> conozco al primo de un amigo que le sale eso. Oye, le pregunta. ¿no? Tú sí. sabes ¿Cuál es la razón de fondo del cambio del sistema de cancelación? ¿Qué los motivó? ¿Había un problema, un error? Eh, sí. Mira, de, desde mi punto de vista, obedece a que, digo, también a veces los contribuyentes nos pasamos, ¿no? Y cancelamos a diestra y siniestra. Mm. O sea, de, de los clientes que tengo, o sea, a, hasta la persona que está haciendo la factura, ¡Ah, ya se me pasó algo! ¡Pum! ¡Cancelación! ¿No? Y luego va a ser otra cosa, ¡pum! ¡Cancelación! Y luego el cliente, ¿no? Ya saben que el cliente pues, es el que manda, ¿no? A ver, cancélame sí. estas facturas de hace tres años que no te he pagado y vuélvalas a expedir, ¿no? Para que ahora sí te las pague. Pero, pues, bueno, desde mi punto de vista, digo, no, no, no soy experto en contabilidad, pero desde mi punto de vista, pues, eso es incorrecto porque la operación sí se dio. En todo caso, pues, me pagas y te emite un CFDI de pago, ¿no? O sea, eso debería, eh, desde mi punto de vista, el deber ser. Pero, pues, la gente, pues, cancela diestra y siniestra. Ahora, incluso hay, hay clientes que de repente lo hacen, pues, adrede, ¿no? Eh, por ahí en alguna ocasión, eh, hace varios años, yo trabajé en una empresa donde había un área de telemarketing, pero esta área la medían por la facturación, no por el cobro, eh, por las facturas. Okay. Entonces agarraban y cada mes así, pero factura, factura, factura, factura, ¿no? Y luego al siguiente mes, notas de crédito o cancelaciones al por mayor, ¿no? Ah. O sea, digo, no, es, es, un, es un ejemplo nada más. Entonces... Yo creo que la autoridad como que quiere regular porque recordemos que ahora en el tema de la cancelación también me dice el SAT que debo de tener la documentación eh, comprobatoria o lo que yo le quiera poner para poder eh, satisfacer esa cancelación. ¿Sí? O sea, en teoría no es nada más lo cancelo porque sí, no. Debo de tener algún documento o algo que yo pueda, eh, si algún día alguien me pregunta, me hace una auditoría, ah, estas facturas se cancelaron por esto, ¿no? O a lo mejor la solicitó el, el cliente, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo a, a mis clientes, ¿sabes qué? Si un cliente te pide una cancelación, que te mande un correo. Siempre nada de que el teléfono uh -huh. y no, no, no. Pídele que te mande un correo donde te especifique el folio, la fecha de la factura y algunos elementos y las razones por las cuales te solicita esa cancelación. Y guarda los, esos, esos correos, ¿no? Eh, y si tú te equivocas por alguna situación, pues plásmalo en alguna parte, ¿no? Eh, esto también, pues, las políticas de la empresa también te pueden ayudar y hay muchas cuestiones, ¿no? Pero ya ven que ahora, pues, debe estar documentado, así como las notas de crédito, ¿no? Uh -huh. Las notas de Correcto. crédito mucha gente las usa para cancelar facturas, cuando en realidad, pues, la finalidad se supone que no es esa, ¿no? Pero, pues, a veces, ante los procesos, porque ese es otro tema, ante los procesos que de repente sufren las empresas con los clientes, a veces es necesario hacer eh, algún tipo de documento, Pasa mucho que quiero cancelar la factura y el cliente no me la acepta. Lo vuelvo a intentar y no me la acepta. Y así, así se la pasa, ¿no? Sí. Así, a, a, ahí se la pasan peleando por cancelar una factura. Entonces, esto hace que a la larga también el cliente, pues, trate de buscar opciones. Porque, pues, el SAT me dice, ah, sí, denúncialo, ¿no? Pero, pero pues, la, la pregunta, el SAT incluso ahí en su página portal dice, el SAT actuará como mediador, nada más. ¿Sí? Pero hay de mediadores a mediadores, mira, la verdad, yo, yo yo he denunciado a más de uno y hay de mediadores a mediadores, si hay un mediador efectivo es el SAT, ¿eh? la neta, los presiona, por pues, oh, bueno, hoy día, claro. a, cualquier, a cualquier mortal mexicano, extranjero, que le llegue un aviso que dice, te llegó un mozón tributario, le da miedo, no importa lo que sea, le da miedo bueno, a mí me han llegado muchos y la verdad es que luego ni les hago caso, pero afortunadamente todavía bueno, mis sellos no se tienen inmortal, inmortales. <ríe> Qué valiente. Eso es tener valor. <ríe> Tienes valor o te vale? ¿no? Dicen Exacto. por ahí. Para pa mí lo segundo ¿no? Me vale. <ríe> sí, entonces, mira, realmente este, yo creo que tiene que ver de los dos frentes por esta parte. Eh, yo creo que los motivos de cancelación podría haber más, o sea, debería de haber más motivos de uh -huh. cancelación he escuchado por ejemplo contados, digo, eso, eso sí desconozco, que por ejemplo eh, yo quiero reexpedir una factura y no me permite el, el, el, el cliente cancelarla, pues que se la lleven que, a cuentas incobrables y no sé qué tanto este, con, con sus respectivos este, documentación este, porque, pues bueno, pues, si el cliente no me deja pues ¿de dónde? ¿no? Y luego más ahora que también redujeron el tiempo para hacer las cancelaciones, pues peor, ¿no? O sea, entonces exacto, pues, mm. imagínate un día, entonces digo, a veces eh, se dan cuenta un mes después, ¿no? Y sobre Entonces, todo es un que en tema. vida revisa el buzón tributario. <ríe> Exacto. Entonces, sí si es, si es un tema eh, operativo complejo para, para la gente que está en el día a día. Este eh, Digo, a, a veces hablamos muy bonito en el alto nivel, ¿no? En el nivel de, del contador. Ya sabemos que todo el contador pues, es, es, el, es el top, ¿no? Eh, de, de, de la empresa. Es el, es el que realmente manda, ¿no? Y ustedes lo sabrán mejor que yo. <ríe> No, todos los demás somos sus súbditos. ¿no? Man, mandan por las memelas. <risa> Entonces, eh, pues sí, el contador a lo mejor, pues sí, revisa, sabe, etcétera. Y yo lo que les comento es, bueno, pues también platica con tus áreas operativas y dales una política, dales un paso a paso, define cuándo sí y cuándo no. ¿no? Porque yo siempre pongo de, de, de ejemplo a las gasolineras, ¿no? porque lo que me dicen, es que luego me piden que... Que este, le emite una factura o reexpide una factura de hace meses, ¿no? Y bueno, pues aprende las gasolineras. Si no facturas en el mes, a ver cómo le haces, ¿eh? No, no, no, no, no te dejan no no facturar. La, la bronca es que este, podemos pedir factura en todo el año, ¿no? Exacto, de, de, es bueno, la bronca ahí sí, es, es, ahí sí estoy desacuerdo Porque claro. si se, es más Por código y reglamento del código Tienes un tiempo para emitirlo Después de realizar la operación Correcto. ¿Por qué nos brincamos la regla? porque somos tan No, no es que, pero yo creo que también Ahí digo, no, no sé ustedes su, su mejor opinión Yo creo que a, a, en este tipo de reglas También como que se contraponen Porque por un lado te dicen que se debe de expedir Máximo 24 horas después de que se uh -huh. realizó la operación, lo cual claro. raramente pasa, ¿no? Uh -huh. Y luego, por otro lado, te dice, ah, bueno, la podrás expedir hasta el último día del año, o bueno, pues entonces, <ríe> 24 horas o, o qué, ¿no? Entonces, sí. pues hay, hay de repente como que sí, son, son procesos y son el tema de las reglas pues que a lo mejor también, de repente, abren ese, esa brecha y ese camino, ¿no? Aquí bautizamos al CFDI como el Todopoderoso, porque pareciera que el SAT lo quiere tomar para sí. todo, bueno, lo va a tomar y ya lo está tomando, ¿no? Ok. O sea, ya, ya, este, ya al final CD de cuentas, de todo. Lo emitimos nosotros, ¿no? No el SAT. En, Exacto, en claro. El propio contribuyente está diciendo la neta el planeta en un comprobante. La bronca, como bien acabas de decir, y eso es sumamente importante, parte del control interno, política, ¿cuándo se va a emitir de tal forma, cuál de la otra forma, cuál de la otra forma? Y de ahí no te me salgas. Exacto. Y si alguien te pide que te salgas, viene y le preguntas al... Con... Bueno, no sé, alguien que sepa y, este, y lo resolvemos. ¿no? O sea, le preguntas a rompiendo paradigmas, ¿de todo no se puede? Porque a veces hacen las cosas sin pensar en la repercusión, ¿no? Porque... Incluso un, un CFDI mal hecho por el emisor puede generar problemas al receptor, ¿no? Que el SAT se ponga a sus moños. Oye, que no está bien, no cumpliste con los 2929A, que no está bien los nodos obligatorios. Bueno, que eso no debería existir, porque si timbran el SAT, pues ya el sintaxis del, del XML no hay bronca, ¿no? Pero te puede poner puros peros, pero originados por una mala chamba del que emite el comprobante. Entonces, yo les decía ahí en redes sociales, somos socios comerciales, no nos pongamos en pico con el CFDI, hagámoslo exacto. bien ya la primera, ¿no? ¿Qué implica? Sí. Y realmente yo creo, Ricardo, que implica una inversión fuerte en sistemas, no sé si lo ves así. Porque manita, claro bueno, hay cosas que todavía mano, ¿no? Pero en este tema... Derecha o no, izquierda. No... Con las dos, dice. Claro. ya mi diez. porque pero... luego se cansa uno y pues ya tiene que entrar a la otra. El relevo, ¿no? El relevo, pero, este, yo digo que en esta época ya si no hay sistema, estamos perdidos, ¿no? Pues mira, definitivamente, o sea, ya la, las computadoras, como bien dice este Bill Gates, este, pues las computadoras vinieron a solucionar problemas que antes no existían, ¿no? De, definitivamente. Eh, De crear más. Bueno, la, la tecnología pues tiene dos, dos lados, ¿no? El lado este, bueno y el lado oscuro, ¿no? Eh, en, en el lado bueno, pues es que nos ayudan muchas cosas. La verdad es de que hoy en día, por ejemplo, hay cirugías láser y hay mucho, muchas cirugías, por ejemplo, que ni siquiera te necesitan abrirte. O sea, meten un, un, una, una agujita y esa agujita hace todo, ¿no? O sí. sea, es, es, es increíble, eso es muy padre. La comunicación, ahorita pues, estamos hablando aquí cómodamente sin ningún problema, sin necesidad de tener un foro de personas ahí este, sentadas ¿no? para que nos estén escuchando pero también tiene su, su lado oscuro, ¿no? La tecnología, pues, se puede usar para muchas cosas. Para el tema eh, fiscalizador, pues, evidentemente, la autoridad, pues, ya vio que, pues, es un arma muy buena para fiscalizar, ¿no? Todo el tema de CFDIs, los proveedores y, y, y todo, bueno, pues, al alzar le ahorra muchísima chance. Eh, obviamente, pues, es un reto para todas las empresas de software, pues, satisfacer todos estos requerimientos. A veces son requerimientos, pues, medio raros, pero pues, los tienen que hacer, ¿no? Eh, por ejemplo, en la carta aporte, había sistemas que ya tenían la versión 1.0. ¿Y qué pasó en octubre? ¡Pum! ¿No? Que siempre no. ¿No? Que vamos a hacer cambios y ahora viene la 2.0. Y entonces ahora, esa chamba que ya habías hecho, pues hay muchas cosas que vas a tener que tumbar y volver a, a desarrollar, ¿no? Entonces, eh, incluso yo por ahí de un curso de carta aporte eh, en octubre, a principios de octubre, antes de que saliera la versión 2.0, y póngala, ¿no? Pues ya ese curso valió para dos pesos, ¿no? Este, pero eh, aquí lo, lo, lo interesante pues es eh, siempre pues como que tratar de seguir estos temas, pero yo siempre he dicho, eh, la tecnología no te va a salvar, ¿no? O sea, primero debes de tener el conocimiento del proceso, ¿no? Procesos, algo que sobre todo muchas pymes desconocen, ¿no? No saben qué es eso. Pero los procesos son bien importantes en toda organización. Si hay un buen proceso, no falta, no, no, no pasa nada si y si... si si Pepe, si Juan, si quien sea, llega a faltar a la empresa o, o pasa algo, ¿no? Rápidamente, ah, pues se va de vacaciones, pues rápidamente otro puede tomar su lugar, porque hay procesos, ¿no? Uh -huh. Pero a veces, Luchita, pues no se puede ir de vacaciones porque le dice el jefe, no, pues cómo te vas a ir de vacaciones, pues tú eres la única que conoce aquí esto de la emisión o, o, o tales cosas, ¿no? Bueno, sí. dentro de ese proceso, por ejemplo, eh, eh, platicábamos del tema de la cancelación bueno, pues también es para la emisión y para la recepción, porque ahora con los nuevos campos, por ejemplo el SAT está cazando el régimen fiscal del emisor y del receptor para temas de deducibilidad si yo tengo más de un régimen que muchas eh, personas eh, físicas lo tienen no Desde empresas también, si yo emito o si yo pido un CFDI con un régimen diferente ¿Verdad? Al que yo tengo o para los fines que lo necesito, no es deducible, ¿no? O sea, hay una tabla en el SAT dentro de, de estos eh, archivos, ¿no? Que, de Excel que está publicando, en donde dice para quienes aplican cierto tipo de CFDI. Entonces, por ejemplo, si yo arrendo, pero también comercializo, cuando yo pido un CFDI, pues tengo que decidir para qué lo voy a utilizar, ¿no? Si le pongo a la mejor cemento y cosas así posiblemente para mi, mi, mi finalidad comercial a la mejor no aplica, o a la mejor sí, o viceversa, ¿no? Entonces, hay ciertas situaciones ahí que, que hay que considerar eh, y, y obviamente concientizar a la gente. Si alguien va a hacer pedidos a un proveedor, eh, alguien le tiene que decir, ah, mira, cuando pidas esto, dale este, este, eh, esta parte del CFDI, el uso del CFDI, este, lo que es este, nuestro régimen fiscal. Cuando emitas pues pídele al cliente, ¿no? Y dile, revista bien tu régimen, dame tu código postal, porque ahora es uh -huh. obligatorio para el tema del cliente, ¿no? este Y, y dame bien tus datos, pues para eh, reducir el tema de la facturación, porque el tema de la cancelación más bien, porque si de por sí ya es complejo cancelar, pues ahora con todos esos temas, yo preveo que va a haber pues, más cancelaciones, ¿no? Porque, ah, perdón, es que se, el régimen ya me dijo el contador que no era. Ah, no es que el uso, pues también es incorrecto. Y así sucesivamente. Oye, Ricardo, en temas del uso del CFDI, que ya está en código para este año, ves que estamos coexistiendo, conviviendo, como quieran decir, el 3.3 y el 4.0. Así es. Entiendo que el 4.0 ya el P01 no existe. Nada más Correcto. existe el S01 sin efectos fiscales. Sino Correcto. 4, ¿no? Pero si sigues, andal, si vienes trabajando todavía con el 3.3, aunque te lo permitan, ya no debes usar el 01, el P01, ¿no? Sino la que te diga tu, tu cliente, ¿no? Así es, Entonces sería correcto. Yo, yo pienso que sería el peor error pedir un CFDI y ponerle uso sin efectos. ¿Entonces para qué lo pediste? Claro. Pero sí, es lo mismo, ¿no? Sí, claro, pero te aseguro que más de uno, más de, porque luego a veces me, me dicen los clientes, ¿no? Es que me dijo el fiscalista de esta empresa... Digo, bueno, pues que vaya a un curso ese fiscalista, porque yo creo que no sale de su escritorio, ¿no? Es, es un es. contador buen rostro. Un contador buen rostro. Ok. Sí, entonces, es que vi un video de muchos TikTok. Vi <risa> un video de un TikTok, de un, del tiktokero de moda y se le fue. Eso es lo que... Exacto. Por... Y Exacto, por... sí. Entonces, hay mucha desinformación. este Y a veces, como ya lo comentaron acertadamente, pues a veces el mismo SAT, eh, pues de repente se, se, como que se confunden esas preguntas y respuestas, ¿no? Eh, y, y a veces creo yo que pues por llenar a la mejor algo, pues lo dan, ¿no? Pero cuando nos vamos a la operación, pues es cuando a veces cambia. Entonces lo que eh, pues hay que tratar de hacer siempre es revisar los catálogos. Este, Por ejemplo, en el anexo 20, eh, al final del anexo 20, donde mucha gente no llega, ¿no? Eh, vienen unos, eh, unos campos de validación y me dice, ah, este campo va a validar a este, ¿no? O este campo es eh, requerido si tu CFDI es tal, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la carta aporte, hay ciertas claves que se permiten en el CFDI de ingreso y otras que se permiten en el CFDI de traslado. Porque eh, por ahí en algún curso que tuve me preguntaban, es que, es, es que el sistema que me, alguien me vendió, pues no sirve, porque no emite el CFDI tal, tal. Y ya cuando empezamos a indagar, ¿qué datos estaban poniendo? Pues estaban mal, ¿no? O sea, quería generar un CFDI con cobro eh, para, para un traslado, pero no estaba haciendo de traslado, ¿no? Entonces, son detallitos, por ejemplo, que a veces eh, yo cuando compro un software no es tan específico. Nomás me dice, pues ahí está, ¿no? ¿Quieres hacer carta aporte? Aquí están los catálogos. Pero el proceso nadie lo dice. Uh -huh. A ver, ¿qué necesito llenar para emitir un CFDI de traslado con complemento de carta aporte? para transporte, para autotransporte, por ejemplo, ¿no? ¿Qué datos necesito? ¿Qué datos debo de poner? Oye, si tengo permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, oye, si ¿sí me aplica con ese complemento o no. Entonces tenemos que empezar por ahí, en el tema del CFDI tradicional, no la, la, la factura de ingreso, de egreso, traslado, etcétera, por los datos esenciales, ¿no? O sea, a ver, si yo lo voy a emitir, ¿qué datos le pido al cliente? ¿Sí? Esos datos, ok, ya los tengo, ahora los plasmo en el sistema. Oye, ¿no me deja factura? ¿Por qué no me deja timbrar? A veces le echamos la, la, la culpa al sistema y a veces nos ha pasado mucho que de repente, por arte de magia, el RFC ya tiene un problema con el SAT y sus certificados han sido cancelados. ¿no? Y no nada más del emisor, también del receptor. Nos ha pasado que luego le quieren emitir factura a un cliente y ese cliente, este, pues, pues les manda un error del sistema, pero nada más con ese cliente. Entonces ya cuando revisamos ese RFC, hay, un, hay una parte de validación en el SAT, donde yo puedo validar ese RFC, y ahí me dice si es susceptible de recibir facturas o si no. Ah, esa no me la sabía, hijos de todo eso Ah, ya ves. Ah, <risa> <risa> la, la madre. La, otra, <risa> otra cosa. <risa> Diciendo, Ricardo, porque a veces como empresarios, He escuchado a más de uno que dice, es que el de sistemas no me configuró el sistema correctamente. Sí. Es pues que le dijiste. Es que el de sistemas, pues sabe de sistemas. O sea, ahora sí que zapatero a sus zapatos, ¿no? Necesito una eh, maestría eh. en CFDI, ¿no? <risa> bueno, de hecho ya, ya, la, ya la estamos promoviendo eh, para empezar la licenciatura en CFDI. No, ah, es que wow. ya no veo otra. Perdón, muchachos, estamos recibiendo señal desde allá para acá. El buen Pepe Soto se ha unido a esta tertulia. Bienvenido, estimado Pepe. Gracias, mis estimados amigos. Quiero saludarlos. ¿De qué me perdí? ¿Qué, qué, qué se pusieron a hacer? Ya estoy viendo por ahí algunos comentarios medio que, que están aquí con el maestro Ricardo Aguilar, que los tiene verdaderamente apantallados. Oye, neta que sí, porque hay por, cosas... Por lo que... menos me creen. <risa> sí, es FDI. Sí, no, de... De es un misterio. O sea. Y déjame decirte que es más confiable que las respuestas que te dan ahí en el limón. ¿no? Pero ¿Qué si, me... Sí, sea, preguntas ¿Qué respuestas? si me permiten, muchachos, vamos a dar lectura a lo que nos están escribiendo acá en redes sociales. Nos dice Rodríguez Javier. O sea, por eso vivo regañando a mis alumnos, que son becarios. Cuando les hacen esas preguntas, le dan vuelta. Me contesta qué es lo correcto. Teresa Martínez, saludos, que te recuperes pronto. Espero que te cuiden bien porque luego, hijo ya no sabe uno. Contador Fidel Lozano, saludos desde San Felipe, Baja California. Un placer que estés con nosotros. Olga, ahí se me brincó aquí la, la, la ranita. Olga María Padilla, saludos desde Durango. Soy fan de ustedes. Muchísimas gracias, Olga. Y por ahí, avísale a tus compañeros, amigos, sobrinos, a quien quieras, avísale que se está, está poniendo bueno esto. Guillermo Diosdado, buenas noches. Lamentablemente, la sección de preguntas y respuestas del chat mata ley y hasta mata pasiones, ¿no? Laura Navarrete, saludos a todos. Buenas noches. No. Bueno, ojalá y no. Al rato les cuento. Leticia, esta Sánchez, noche no, por favor. Esta, esta noche no. Esta noche, ah, no, perdón, me equivoqué. <risa> Leticia Sánchez, persona moral que cambió de re, arrecico y los primeros días emitió CFDI con régimen anterior y que ahora tiene que reexpedir por el nuevo régimen. ¿Qué motivo de cancelación debe seleccionar? 01 o 02. ¿Cómo ves, Ricardo? Cambió de régimen de arrecico y se fue de hocico y ya hay que cambiar los comprobantes. ¿Qué usa? ¿01 o 02? Porque ya son dos regímenes distintos, ¿no? Claro, pues mira, de entrada podría ser 02, ¿no? Porque eh, tuvieron eh, datos erróneos, porque el 03 nos dice que la operación no se lleva a cabo y en realidad sí. Más bien era por datos erróneos, yo usaría el 02. Perfecto, contestada la pregunta porque sí es algo interesante y hay que empezar a manejar todo este endemoniado, ¿no? Y luego cuando vienen facturas del 2021, ¿qué es lo que hago? Que ya también nos metemos en cada cosa, en cada <risa> fantasía fiscal. y Maldonado, saludos a Ciudad de México. Le, le manda un saludo, Ingeniero Ricardo. Eh, Gracias. También trae porra, eso me gusta. <risa> Flavio de la Peña, AC es del Código y la Mercantil de Ley General Sociedad mercantiles. Ahí ya no entendí mi estimado. los reciclos que sí pueden entrar o no pueden entrar. Ah, ok. César Caballero. Ah, que no se altere. ¿Quién? Ah, ya estaba alterando. Ya es que le... ya lo mandamos a descansar ya. Sí, porque nos dijo el doctor, cuídenlo, porque este, se ve chavo, pero está jodido por dentro, ¿no? No, Gloria ya nos bloquea Facebook por sus cosas. Sí, luego nos, nos manda señales de no de la del dedito malo, otras otras señales. Gloria Romero, maestro Corona, si ya realicé la actualización de actividades y seleccioné actividad agrícola 100% en resico. Pero en la constancia aparece en régimen... ¡Ay, Dios! No sé si lo ves por ahí, Enrique, porque ya se me movió esto. Sí, está medio rarísimo eso. Mira, el robot a veces hace cada de cosas raras que te aparece que tengo dos actividades al 100%. De verdad, Acá. ya me ha pasado, ¿eh? Yo presento el aviso de actualización y me aparecen dos actividades al 100%. Digo, 100 más 100 es 200. No, no puede Y así no. pasa. ¿eh? hijo de todos Más mal. bien, yo le diría revisa y platique con el contribuyente. A veces hay que escudriñarles para decirles, la neta, la neta del planeta, ¿qué otras actividades realizas? O sea, no no más me digas, es que es lo único que tengo, la neta del planeta, ¿qué otra cosa haces? ¿Algún sí. día te metiste a alguna sociedad? ¿Algún día tuviste otro negocio por ahí y te metieron y firmaste un papel y ni te acuerdas que lo firmaste? La vaina. Está votando eso, ¿eh? ¿Eh? Están votando muchos errores por gente que es socio y que en su vida había sabido. Que estaban en estado inconveniente. Anda. Ah, no, cuando firmaron, los obligaron, ¿verdad? Eso dicen, eso cuentan. Oye, Ricardo, el tema de CPDI de nómina, y ya nos comentaba el buen Pepe Soto, el tema del código postal del trabajador, ¿no? Así es. Eh, eh, que también es un desmoche ahorita porque hay que actualizar la base de datos, ¿no? Pues sí, mira, eh, bueno, mira, en realidad deberíamos de mantenerla actualizada y tener una política en la empresa donde cuando el empleado cambie de domicilio pues que deba de actualizar sus datos eh, en la empresa. Deba, así como el SAT nos dice que debamos actualizar nuestro domicilio fiscal, así los trabajadores deben de hacer, deberían de hacerlo en la empresa. Eh, lamentablemente a veces esto no, no sucede y entonces pues vienen a, a ahorita los temas de actualización. Sí, la recomendación pues es que pues desde ya empiecen con los trabajadores, ¿saben qué? A ver, este pásenles las... Eh, la, la, las hojitas o los registros o, o pásenos la charola, un pasen la charola. <ríe> bueno, aparte, esa, esa va después, ¿no? Sí, sí. <ríe> Es así que, que, que vayan eh, actualizando esa información, porque este bueno, pues el SAT va... Pues ves pues es que todas yo siempre he dicho, toda la información que lleva un CFDI correcta o incorrecta llega al SAT. Y uh -huh. entonces el SAT, pues a través de robots y de muchas situaciones, de reportes, yo siempre les digo, no crean que el SAT ahorita... Está ahí revisando miles de registros, no, o sea, tiene una base de datos donde le da clic en este, eh, dame los registros de tales lugares, tales contribuyentes, los que ya, ya este, generan más de este, de este monto, digo, no por nada la carta aporte se tiene que timbrar, ¿no? Ahí, por ejemplo, el SAT, pues verá, ah, caray, pues como que trasladan muchas mercancías, ¿no? Pues, si siempre uh -huh. me presenta sus declaraciones en cero, pues ya, valiste, ¿no? Pues sí. O tiene, o tiene el doble de traslado del CFDI. Claro, o sea, no, claro no o tiene... sea, exacto. A pesar de que no tiene efectos fiscales, un documento de traslado le llega timbrado al SAT, ¿no? Digerido. Y entonces, Control. como les decía, una consulta y pues ahí sale todo. Control. Oye, eh, eh, incluso ahí nos podría hacer una presuntiva de ingresos, ¿no? Partimos del. Claro. Distintos. Claro. Sí, eso por ejemplo, mi cliente me decía, oye, si las emití luego las cancelo. Y <ríe> digo, ah, pues no, porque, pues imagínate, si empiezas con el canceladero, pues el sábado va a decir, ah, caray, algo está pasando ahí, ¿no? Y, o sea, son y también, a... ¿qué hace eso? ¿no? O sea, voy a bajar un apoyo del gobierno y me piden una factura de esto. ¿Me apoyas <ríe> con hacérmela? Y ya lleva uno de cristiano a hacérselas. Exacto, ahí va. La... La, la fact... uno, uno le hace una factura. O ah, sea, ok, ok. Es pero... que, como, como que pensé, dije, uno le hace el favor, no. Uno lo sí. Pues es que hablando de fantasías, ¿no? Pues sí, y, y de paso le cobras. Esa, exacto, pues, pues ya, ¿no? Pero, que le dé de, de, por servicios profesionales, ¿no? Sí, sí. Pero son fiscales, Quique, son fiscales. Es deducible, es deducible. Ah, ah bueno, sí, sí, sí, sí. Sí, porque sujeto, es, sujeto, es estrictamente sujeto una... indispensable para realizar tu actividad. Exactamente, y sujeto a una revisión profunda de esas que le ah. O oh. oh, no mi estimado Pepe y sí, definitivamente. Todo todo tiene que pasar por la autorización del contador. Si no, no es válido. Como siempre. Como siempre. Y cuando hay un problema, ¿quién lo validó el contador? El contador. Ya nos dimos en la madre. Yo creo que hay mucha gente, mucho colega, que ha tomado N cantidad de cursos y seguirá tomando N cantidad de cursos de CBDI pero lo que estoy viendo es que esa información que genera o que obtiene no la baja la gente que emite los comprobantes. Algo que dijiste, Ricardo, y me quedó muy grabado, procesos. Si el proceso claro. está bien diseñado, pues no va a haber problemas en la emisión de comprobantes. Si bien sacáramos una estadística y no sé en tu, en tu experiencia qué tanto porcentaje de cancelación ha sido por la matida de pata de alguien. Porque me dicen, ay, es que el precio iba mal. Puta, pues, a ver, ¿cómo que el precio iba mal? O sea, no revisas antes de hacer o qué estás haciendo, ¿no? O el que el, el, la descripción del producto no, iba, no, iba, no era el correcto. O que la cantidad era más o menos. Eso es falta de control del negocio. Que te claro. repercute en un CFDI y le estás mandando una señal equívoca al demonio de que estás dejando de, o estás omitiendo ingresos porque tienes cancelación un montón, ¿no? Pero realmente es el proceso hay que reforzar, hay que capacitar, hay que hacer. Hay muchos contribuyentes que le vale todo el CFDI. Y es en repercusión suya, ¿no? Fíjate, claro. fíjate que ahorita Ricardo dijo algo muy interesante. ¿Qué pasa, Ricardo, con aquellos? Ahorita hay un desastre en carta en complemento cartaporte. Entonces, se lo están pidiendo al intermediario, pero también se lo están pidiendo al que hace el flete, pero también se lo están pidiendo al otro. Y entonces uh -huh. ya fue una corrida de carta de complemento, carta aporte, complemento, carta aporte, complemento, uno de traslado con complemento, el otro cfdi de ingresos con complemento. Y entonces ya les mandaron como dos, tres eh, complementos carta aporte porque el intermediario tiene a alguien que contrata, ese alguien que contrata, contrata a otro alguien que contrata, no al hombre camioncito, y bueno, pues ya cada uno hizo un complemento y resulta ser, Ricardo, que cuando el SAT voltea, y dice, ah chinga, porque este cuate dice que trasladó tres mercancías ¿no? Eh, casi casi el mismo día en el mismo, en los mismos lugares pero con diferentes personas esto ya me suena interesante va a ser un desastre en, en, en el Big Data o en la, la gran data que ellos puedan llegar a tener ¿no? El, el SAT ¿cómo fregados la va a filtrar? ¿cómo va a analizar que realmente esa información es correcta y no se es parte de todo un desmar que hicieron porque no entendieron las reglas. Claro, pues mira, eh, de entrada va a haber un relajo en su Big Data. <ríe> o sea, eso es un hecho. Mira, te, te pongo un dato. Eh, cuando estaba el CFD vigente, ustedes recordarán ese bonito que nadie tenía que timbrar y yo lo hacía cuando quería, solicitaba folios, etcétera, ¿no? Ajá. Eh, en ese entonces, este, bueno, yo tenía acercamiento con la autoridad porque llevaba proyectos de la empresa donde trabajaba directamente con el SAT, ¿no? Entonces, este, pues todos estaban tiempos de Martínez Cos, ¿no? Imagínense. Esta transmisión ¿Cómo? ha sido cancelada. Se <risa> <risa> autodestruirán 30 segundos. En 30 segundos, no. Entonces, eh, por ahí en alguna ocasión, en alguna entrevista que, que le hicieron eh, a la gente del SAT en ese entonces, pues ellos decían que, que pues incluso habían detectado que pues más del 60% de las facturas pues eran prácticamente inválidas ¿no? por la forma en cómo estaban operando. Ahora, eh, siempre que se lanza, eh, desde, el, desde el punto de vista sistemático, ¿no? Eh, siempre que se lanza una versión de algún software o en este caso de algún archivo, siempre va a haber este, revolturas, vamos a llamarla así. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente tiene muchas dudas sobre la emisión. Eh, yo, por ejemplo, en el tema de, de, de la capacitación siempre les digo, a ver, lo primero que se deben de poner en, en, en el chip, en, en su memoria RAM, ROM o la que traigan, ¿no? Es que quien emite la carta porte o el documento de traslado o el documento de ingreso con carta porte es quien va a transportar para empezar, ¿no? No, se, no nos hagamos bolas, ¿no? Porque, sí, claro, porque a veces eh, eh, hagan de cuenta, yo por ejemplo le vendo a un cliente y le voy a llevar la mercancía, ¿no? Entonces la quiere emitir el que le está vendiendo, la quiere emitir el que le está recibiendo, o sea, todo el mundo quiere emitir porque pues, da miedo el que, ah, no, es que me van a la, la, la autoridad, me va este, a este. Y el clásico etcétera. mexicano de más vale que sobre y no que falte. Exacto, exacto <risa> exactamente, ¿no? Entonces, eh, los pues, transportistas, transportistas, buen rostro, también hay ahí, sí, <risa> ya están infectados. Sí, entonces, eh, sí, definitivamente hay que empezar por lo básico, a ver quién, quién, la, quién tiene la obligación de emitirla. El segundo punto es ¿Para qué la emito? ¿No? O sea, ¿cuál es el objetivo? No es emitir por emitir. El objetivo principal es para acompañar las mercancías. Este es el motivo principal. ¿Sale? Y luego, saber si es un motivo de ingreso para alguien o es un motivo solamente de traslado para otro. Y es que efectivamente, pues aquí vienen las confusiones, ¿no? Porque lo dice: a ver, ¿quién es el transportista? ¿Quién funge como de una empresa de logística? ¿Sí? Si yo lo llevo o el cliente me lo trae o el proveedor me lo trae, ¿quién es el que le emite? ¿Es mi mercancía? Pues sí, a lo mejor es tuya, pero tú no la estás uh -huh. transportando. A ver, ¿hay un cobro de por medio? Sí o no. O sea, hay muchas aristas. Entonces, toda la información que le va a llegar ahorita al SAT seguramente pues, va a estar eh, pues algunas fumadas, otras sí y otras no. Entonces, yo creo que el SAT también pues, poco a poco, cuando reciba esa información, tendrá que ir haciendo ajustes. Eh, por eso... Digo, también el periodo de, de gracia, vamos a llamarlo así, de emitirlo con errores, ¿no? Según dice el SAT, este, de, de, de estos meses, pero, pero en era? realidad es porque quiere saber qué le mandan, ¿no? Para ver qué tuercas aprieta, ese es mi punto de vista, ¿no? Yo, eso es lo que yo creo, ¿no? Eh, eh, obviamente, pues ya habrá que verlo en la realidad, porque, por ejemplo, el CFDI cuando nació no era tan completo, vamos a llamarlo así, ni tan complejo como ahora, ¿no? Antes solamente era el, el, la clásica factura y ya después le empezó a meter más campos, empezó a pedir más información. Yo creo que con la carta aporte es algo similar, ¿no? Porque ahorita hay muchos catálogos que pues todavía están como que, como que en, en cierta manera erróneos, ¿no? Hay códigos postales que no encuentras, ¿sí? Hay, de repente dices, yo voy a transportar un material peligroso y cuando ves la, la clave en el catálogo SAT, te dice, no es material peligroso. Ah, Chihuahua, pues, pues, pues cómo le hacen, ¿no? Entonces, eh, o hemos, 60, ¿no? Eh, exact, eh, exactamente, entonces, no es sí, sí son retos, yo creo que son retos eh, eh, para ambas partes, ¿no? La autoridad, pues, para poder obtener realmente información que le sirva, ¿no? No un montón de datos donde vea que, que tres entidades, como bien comentabas, transportaban el mismo producto, ¿no? Y todos tienen cartaporte y, y después este, dicen, ah, pero, pues, ¿quién fue el transportista? ¿Alguien lo cobró no lo cobraron? ¿Qué pasó ahí, no? Sí, porque tienen demasiada, tanta información que muchas de, de, de ella es qué van a hacer con ella, ¿no? Eh, Exacto. ¿Para qué le sirve? Y Exacto. es que tiene mucho que ver lo que dices de entrevistar al empresario para que te dé todos los detalles. Porque Ahorita acabas de decir una frasecita, transportista. Hay gente que me alega que es transportista y ser que es transportista de sus propios productos. Exacto. Yo digo, ok, eres transportista, pero no te aplica este complemento. Exacto, con lo que bien a detalles. Exacto, lo de tratan a otros. En tantas taristas, hoy en la mañana platicaba con alguien y me dice: ¿Sabes qué? Yo llevo productos y de los 100 que llevo, me devuelven siempre uno, dos, 3, cuatro, uh cinco. -huh. Y cuando los devuelvan, ¿debo hacer carta porte. En teoría, sí, ¿no? Sí. Sí, claro, porque vienen de devolución. ¿Y cómo se la mando? Pues hazla y mándasela a su celular, ¿no? Porque impresa, pues va a estar un poco difícil, a menos que lleve también su impresora ahí al ladito, ya sea, eh, ahorita hablamos del home office, ¿no? Deberíamos hablar del camión office, ¿no? El camión ¿Sí? office, o sea, que el camión tenga su laptop, laptop, tenga de, este, su impresora su y quita Su iPhone e al transportista Oye, que la traiga, o no, sea, me suena a un nuevo negocio, ¿no? Ahí en los lugares, en los edis importantes, nos ponemos afuera, ¿no? Oye, va te ah, a te un una alcohol? cachimbita por ahí, una cachimba pues te, te hago una carta por riesgo Ahora imagínense hay empresas que mandan el producto. La tiburón, su... me cima, me cima Martínez. Me <risa> tiburón. Eso hay, hay que ser. No, bien. Me había puesto yo a pensar, a, ahorita vamos a comprar una máquina, una impresora, ponemos afuera de ahí de, de un 6 muy grande de Vallejo, de una de estas. Al entrar a la, entrada de la autopista. Ah, en va Vallejo. Pasar. Nada más ponte en Vallejo. Ajá, en Vallejo, exacto. Ahorita, fíjate, ahorita a esta hora, ¿no? Que de repente llegan los camiones, los regresan no hay nadie, ¿no? Aparte de café. Ya ¿No? les viene también este. Les ah, sea, un letrero hacemos cartaporte? cartaporte. No, de hecho, como los que están afuera del SAT, ¿no? Ya ven que afuera del SAT hay muchos puestos ahí que te venden USB, te sacan ah, copias dale. y todo eso, pues algo así. Eso es negocio, ¿no? Pero ¿Ah, mejor, vendemos sí? me, me café y hacemos cartaporte. Oye, me gusta el negocio. Eres un visionario, cara. Eso, Oye, eso es ya les di ideas si y no le estoy cobrando sí. por eso. Oye, ya me imagino, cachimba census. Hacemos carta. Oye, es pues, una línea de negocios adicional, ¿no? Todos sí, sí. estamos en esta claro. estamos, claro. estamos cubriendo una necesidad y así se hacen los negocios. Pero imagínese aquel que lleva su mercancía al CERIS, le devuelven y dice: Oye, me sale caro que regreses vacío. Pásate con el proveedor. Y te traes el producto. Entonces ya traes mercancía de devolución de tu cliente y producto que vas a recoger a tu proveedor. Otra carta aporte. Otra carta aporte. Entonces nos sirve ahí nuestro, este, en su móvil, ¿no? Con todos los <risas> editamentos y, y vámonos. No, y este es un reto porque, por ejemplo, en los cursos que luego vamos a dar en las empresas, la primera pregunta, oye, ¿sabes quién va a hacer todo esto? ¿Sabes la logística? Porque eso es un tema de logística. Sí, a ver, sí, me... ¿esta logística quién la va a llevar? Y la, la, la respuesta casi siempre me dicen: Ah, pues el facturista, el que factura. Digo, ah, caray. No, no, no. Oye, y, y, no ¿y él sabe de esos itinerarios? ¿Con quién va el, el, el del camión? ¿Qué pasa si se descompone? ¿Si lo regresan con mercancía? O sea, ¿todo, todo eso lo sabe? ¿No? O sea, es un reto. O sea, ¿no? eh, casi, casi a lo mejor hasta voy a contratar ahora personas de logística expertas en CFDI con cartaporte, con cinco años de experiencia. ¿no? Sí, de, de hecho, ahora la, el área de logísticas de una manera natural quien tendría que absorber esta chamba, porque lo conoce, ¿no? Incluso Exacto. por ahí me preguntaron en redes sociales una persona, oye, somos un despacho de contadores, damos el servicio de emisión de cartaporte, y preguntaba, oiga, es que mi horario termina a las seis de la tarde. Y el cliente va a entrar al de abastos en la madrugada. No, pues no. Hay chance de que la pueda hacer mañana regresando o entrando a... <risa> y digo, oye, ahí está otra oportunidad de negocio. Pues no, claro. si lo vas a ofrecer, pues vas a tener que poner un turno nocturno en tu despacho. Si lo claro, preparar. como los vigilantes, ¿no? De, no. de, de ¿Cómo dicen? 20, 20, 12 por 24, 4, ¿cómo son? 24 por 24. 24, por, 40, 24 por exacto, algo así, ¿no? O sea, ya, ya tiene que haber ahí rolo, eh, rolar ya, ya turnos. Ya entonces vas a tener que poner su Netflix, su cafetera, y bueno, pues con las patitas ahí, nada más esperando a ver que qué en la noche le mandan un mensaje. Oye, que hacer una carta, porque nada más está para eso, ¿eh? Nada Bien. más está para eso, ¿te acuerdas? ¿No? Y es y, y es te, te suena muy raro, Toño, aquí están en este momento cargando un vehículo de aguacate, por eso levanté la mano. A mí me dicen a mí a las 11, 12 de la noche, ya está cargado haz la factura para que veas todo lo que en realidad se cargó. A las claro. 11 de la noche, así como están hablando a mí, no, le van a, y, aquí, a costador, y sacar el peso estimado también que llevas y todo eso. Estoy ¿eh? fe y legalidad es hecho porque se sentó aquí el día que estuvo acá en Pachuca, que regresaste a mi casa y aquí se sentó y, y tenía que mandar un comprobante fiscal eran las 10 y media de la noche. Estaba es que hasta que hasta ese mal, momento y terminan te de cargar kilos, y sabes cuántos kilos van. Hasta de... Entonces, oye, es. pero es buena, es decente la hora, ¿no? Todavía. Bueno, eh, depende para quién, ¿no? Digo, para, eh, de, de repente para nosotros, digo, yo ahorita terminando el programa pues voy a mi segundo turno, ¿no? Porque si no, no, ah, sí. no termino. ¿no? Oiga, maestro, no lavan porque la aquí misma. los rompiendo paradigmas tienen este castigo, ¿eh? Sí, sí, sí. A lo mejor. Ahorita no, porque tan fermito. <risa> vamos, vamos aquí a los, a los comentarios de las redes sociales. No sé dónde te me habrás quedado, Martín, pero voy a empezar de Sampeiro. Ya me quedó más claro la cancelación, adoptado el dato. Dice Safer, el buzón tributario con la nota de nuevo servicio de oficina virtual. Gus Gómez, maestro, buenas noches. ¿Qué motiva me aconseja usted para cancelar un CFD emitido con régimen anterior y ahora es reciclo? ¿Le corresponde 01 o 02? Bueno, hace rato yo creo que lo habíamos respondido, que bueno, sí, nomás que estaba vista, dormido él, eh, lo sabes. Ah, ok, perdón. Es que fue a echar un trago y no nos invitó a su fuerte Sí, de, de, oh, me voy más sí. para abajo. Héctor Ramírez, ¿Los RIF pueden seguir facturando en mis cuentas en 2022? La respuesta es que sí. Por aquí Margarita, que es así, ya lo ubico que me quedé ahí. En la carta aporta un traslado que realizan en 10 horas aproximadamente. Ahora el emisor indica 48 horas entre la hora de salida y la hora de llegada. ¿Sería correcto? Me suena doblete. Parecería doblete, pero a lo mejor es que te, como que trata de, de tener un tiempo a, como que adicional, ¿no? Quiero, quiero entender por si algo pasa en el camino, ¿no? Maestro, explíquele a, a, a los mortales que es un doblete. <risa> es, es cuando tiene casa chica y casa grande, ¿no? No, no, no, otro. otro. <risa> ah, bueno, no, contextualiza, por favor, maestro Ricardo, no lo a regar ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Sí, no, entonces, bueno, yo lo que creo es eso, ¿no? O sea, que, que más bien trata ahí como de, de, de, de tener como una cierta... Holgura. Eh, pues ...tiempo adicional, una, exacto, es la palabra holgura, eh, para ye, transportar esa, esa parte. Y es que, fíjense que también en la parte de transporte, digo, ahora que desde el año pasado que nos empezamos a meter un poco más a esto, pues después un montón de cosas ahí, eh, por ejemplo, muchas veces llevan eh, los transportes a, a, o, o la mercancía a ciertos patios intermedios o a ciertos lugares donde, pues, llega el camión, o incluso pues, se duerme ahí el, el, el chofer porque, pues, al otro día le tiene que seguir. Y esos, pues, a veces son, son tiempos también, ¿no? Pues, en lo que pasa a comer o, o a veces son carreteras muy conflictivas donde, pues, seguro, a veces la, la cierran o cosas de ese tipo. Entonces, quiero entender que a lo mejor por eso lo, lo hacen, ¿no? Este, ¿Qué tan correcto sea, pues? Bueno, la verdad es que ahí yo no veo alguna sanción por poner un tiempo pues muy holgado, creo yo, porque la logística es, eh, es muy diferente en cada empresa. A lo mejor lo traen a mi patio, ¿no? Pero pues yo no salgo, yo no puedo salir hasta mañana, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, no lo sé. Hay, hay muchas cuestiones de logística implicadas. Por son aquí, las cuestiones yo... de, perdón, Toño, que son las cuestiones de negocio que no sabe el SAT, que no Exacto. se me a investigar. Y que realmente generan un problema tremendo de los negocios, aunque no lo crean, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, los transportistas, eh, eh, que incluso por ahí leen, leí en redes sociales que algunos pues, ya se empiezan a amparar, ¿no? Con esto. Sí. Porque, por ejemplo, cuando yo le... Eh, bueno, eh, tiene que haber una comunicación muy fuerte entre el transportista y la persona pues, que va a, a mandar la mercancía. Pero imagínense un camión, un tráiler, ¿no? Lleno de cosas diferentes... ¿De qué tamaño va a ser el CFDI? Y eso claro. se lo manda al transportista y él tiene que emitir el CFDI de ingreso con complemento de carta aporte con los mismos datos. Entonces, en una operación, eh, hablando ya de tecnología, pues tendría que haber como una interfaz en donde yo le mande esa información en un formato, él la cargue a su sistema y rápidamente la pueda generar. Hoy oh, en Dios día Dios. dentro de los... Quítelo de rápidamente, no más no rápido. No, no, no. no. <risa> bueno, bueno, a comparación que si la escribiera. No, Perdón, no. tendría que ser rápido porque tiene que salir el producto, al cliente se le cumple el Claro, claro. eso sí tiene que ser rápido. Aquí vamos a ir por aquellas personas que sabían mecanografía y entonces van a agarrar y entonces O bueno, nos pueden llamar y le sistematizamos... ¡Por Dios! Oye, me sonaste, vamos a hacer, ya tengo una buena idea, vamos a hacer una refinería. No, no, ya sé, tengo una mejor idea, ¿por qué no nosotros vendemos el gas, güey? ¿El gas census? <risas> G census, claro. <risas> ¿Por qué no ponemos un aeropuerto aquí al ladito de Census. ¡Ah! Buena idea. Sí, Buen y vendemos paracaídas, para ¿Sí? sí, ven Vendemos paracaídas. le tocas el botón y te soltamos donde quieres caer. <risas> bueno, sí, no... pero va a ser aeropuerto, pero de drones, yo creo, ¿no? <risas> sí, porque, de... sí, porque en esa zona sí. hay muchos ladrones. Drones. Ya no le den ideas porque un día estos van a ver el el, el, la aerolínea del bienestar. ¿no? Pues de va. hecho, no, no creo que tarde, ¿eh? digo, si hasta quieren hacer tiendas del bienestar y banco del bienestar y todo el bienestar, pues bueno, ¿no? ya, ya va a ser... Y mientras todo tengamos bienestar. al contador que es de los 50 fiscalistas de Tecamac no hay problema. Puede llevarse... <ríe> un... ay, ay, chingad, un... ay, ay, ya me lo bajaste a 50. <ríe> es de los mejores. Es de los mejores 50 fiscais ah, pues, de Tecama. Ah, es que ya, no ya. hicieron campaña, por eso ya bajaron. Sí, por no, aquí mira. Rodríguez Javier nos dice: andan cortos, contadores. El auditor de Lins trae su impresora portátil inalámbrica. Sí, hay unas muy pequeñitas que son inalámbricas. Prácticamente sí, pues. es como una barrita donde nada más metes la hoja y va imprimiendo. Sí. sí. Esa la puedes poner ahí en tu camión atrás, ¿no? Ya ven que, los, por ejemplo, los trailers tienen su sección, ¿no? En la parte trasera. Ah, pues ahí la pueden poner y sin ningún problema, ¿eh? Tienen su, pueden poner ahí su este su escritorio y su laptop y todo. Pero eso es billullo. Aquí, claro. aquí David Cruz nos dice: ni componen su chafa ICSE y ya presumiendo la impresora porta. ¿no? <risa> <risa> bueno, perdón, no, ¿no podemos mío? subir el CISUB, Dios mío, no podemos pero, subir per, el Perdón, el David, pero es que yo no uso el ITSE. Yo utilizo una aplicación que se conecta al, al portal del, del, del IMSS y pues ya me evito el itse, ¿no? ¡Ah, miren! ¡Tenemos tecnología! <risas> ¡Tecnología! Habemos tecnología, ¿eh? A exacto, tecnología. exacto. No, no, pues es que acuérdense que de, de repente, si, siempre que surge un tema, pues hay que buscar un negocio, ¿no? Digo, la pandemia mató a unos, pero a otros los hizo ricos, ¿no? O sea, eh, eh, lamentablemente tío, maestro, a veces... De verdad, que como <risas> habla tan bonito de tecnología, yo me pregunto, habiendo tanta tecnología, ¿por qué creemos que no la podemos burlar? Ejemplo, es una buena estamos pregunta. hablando al principio de las preguntas y respuestas. Si usted me dice, emisor, régimen de confianza, régimen 626, receptor, 601, régimen general, obliga retención. ¿el claro. SAT, ¿Qué tan difícil es que detecte que no retuviste? No, pues de volada. Digo, si, si ya y cada claro, banco eh. tiene una geolocalización que te pide... Para hacer una transferencia, pues hasta sabe desde dónde estás pagando o okay. qué o quién te está pagando. Aguas con sus tarjetas, ¿eh? Sí, ¿cuáles? Vale. ¿Sí? Claro. <risa> ¿Y ¿Y se se cuál? Aquí el gobierno se está diciendo que no se olviden de poner los memes antes. de Ah, hacer. están muy buenos. ¿no? Ah, muy, bien, buenos bien. Pues, muy, muy buenos. Muy buenos. Sí, ya despertó Pepe. Por algo me lo dijo, entonces también les hubiera gustado. Pues, ¿Cuál ven, nos vas a presentar primero, este, Eruz? Aquí en el chat, internos, dinos cuál es el primer meme que va a pasar esta noche. Qué no. bueno por despertarnos, Eruz. El de Enrique en pantalla. Adelante, Kike. Bueno, pues en realidad tiene que ver con el día de hoy. Ustedes saben que el día miércoles es de Rompiendo Paradigmas. Pero aparte hay un programa en la mañana que pasa donde sale cierto personaje... Y va acompañado de una señora que no sabe leer, pero que es honesta. Y generalmente en sus publicaciones siempre dice que cae cosas muy ciertas. Y tiene que ver con esto que decía al principio del programa. Resulta que esta amiguita dijo que habían tratado con mucho amor y que era mentira que habían matado tantos árboles. Y la verdad que es cierto, es cierto, efectivamente mataron a muchos árboles, pero los trataron con mucho amor. Los abrazaron, los tomaron con una motosierra. Y los tomaron con mucho amor, llevándolos al aserradero a beso y beso, hasta que se, en, se convirtieron en unos hermosos. Me estoy recordando de un programa de Bob Ross, ¿no? Que decía: en unos hermosas tablitas con las cuales oh, van a hacer una cabaña fue. a fin de año. Oh, qué hermoso talado de árboles. Oh, qué hermoso. Ah, sí, con su pincelito y su. Oh, qué palita. hermosas tablitas quedarán después de talar como cuatro hectáreas. No sé, qué hermosas tablitas. Qué hermosa estupidez, bueno. Ok, no es mentira, pero se exagera, de verdad, se exagera. Mi estimado Emiel, el otro meme de quién es, por favor, si nos pones aquí en el chat interno para anunciarlo. Martín en pantalla, mi estimado. Vengo, Martín. me acordé viendo este meme de mi estimado Toño, cuando le dicen, Caray. jefecín, jefecín, no puedo chambear porque tengo COVID. Cobijas que tienes ahí encima, ¿por no te quieres ir de la, de la camita, ¿no? Lamentablemente en esta época complicada de contagios altos ha habido gente que pues se ha contagiado de la flojerilla espero que tú no seas uno de esos y entonces dice se contagió del covid pero del cobijón que tiene ahí y tiene que cambiar <risa> entonces pues es que hace frío también hay que entender sí pero pues, nos tapamos con otra cosita pero hay que cambiar aunque sea con frío si no ¿Ya? este no acabamos el aeropuerto ya falta poco no es en marzo ya ya estamos a, a, a, a, a días, a días prácticamente. Y, días? y, lo, y lo que pusiste, el Maestro Martín, en la mañana en el grupo, que estuvo interesante, no Por, va de acuerdo con esto, los, los muchachos que andaban de, de, farra, ah, sí, sí. Cuéntalo, andaban papá, de farra y andando de farra se contagiaron. No, Entonces le, es que... le reclamaban a su patrón ¿no? que qué iban a hacer. Sí. ¿Quién pagaba los platos rotos? ¿no? ¿Quién pagaba los platos rotos? No, pues tan simple que es una, una enfermedad y una enfermedad implica suspensión de la relación laboral, no hay obligación de pagar los salarios, pues por eso estás protegido por el Seguro Social. El Seguro Social hará las veces de eh, expedirte tu permiso tu permiso COVID y le da el mismo tratamiento de una enfermedad. Entonces, Pero, ¿sabes cuál es el la adecuado? ¿Sabes cuál fue la bronca acá, Pepe? Que había dos cosas interesantes. Uno, los chavos no fueron a chambear, se fueron de pinta, se fueron a Acapulco y regresaron contagiados de covid positivo. Eh. Y segundo, que su jefa, el patrón, no los había dado de Alta links. Ah, ok. Es, es donde se puso, y se volvieron a ver los dos, a ver quién es mm. culpable, de qué, qué hacemos. Exacto, sí, ah, ya, ya ah. recordé, entonces te comenté que no había pues, forma de defenderlo cuando empieza mal el patrón no cumpliendo con sus obligaciones, pues cómo le vas a, a dar una asesoría legal cuando él desde un principio pues, no cumplió, o sea, tan sencillo era eso, Estuviera, hubiera estado protegido, ándale pues, vete al Seguro Social y ahí... A ver si tiene la suerte de que te den tu permiso COVID. No, en, línea, pregunta, me en me línea, estuvo línea. muy bueno. En línea, ahora, ahora no lo piden. Pero La otra bronca fue que se contagiaron por Navidad Chamberlain y Policía de Cuscolino. Exactamente. Pues ya viene el tema ético, ¿qué hacemos? Pues o sea, hace que cada quien agarre su responsabilidad y no, es, no. Aquí nada más es, no cumpliste tú al principio como patrón. Pero te aguantas, ¿no? Darle el tratamiento a ellos de, te contagiaste fuera de la empresa, es una enfermedad, pues no te pago salario y a ver... Y a ver si los muchachos se, se quedan callados. Oye, pero ahorita nada más dan siete días, ya no dan más. Pues es que el Omicron no, no dura tanto. Esa es la, la diferencia. Sí, hay diferencia. Tío, las yo otras. he tenido enfermos pero, trabajadores, y nomás les dan siete días. Sí, sí pero ¿sí? No, no, no dura tanto los, este, ¿cómo se llama? Los síntomas. Ni tampoco la transmisión, este Martín. En ¿Se acaba días, rápido? En siete días también se rompe. Es lo mismo. Sí, sí es, sí. Sí es igual de agresivo. ¿eh? O sea, sí te contagias pero no viene tan, tan, tan fuerte como la primera vez. Además, ya con la, la ayuda de las vacunas, pues es... Exacto. Pues en bueno, punto, ah, hay que vacunarse. Aunque un tema importante es cuando ya vas a tu cita y te pides la incapacidad, ya pasó cierto tiempo, ¿no? Desde, desde el contacto y ya evolucionó la enfermedad, ¿no? Exacto. O sea, es, por eso, por eso te han cambiado también las, las formas, porque incluso en, en el procedimiento, el mismo seguro social es tajante, ¿no? Te vamos a dar un permiso, pero solamente es por siete días. Oye, Pepe, y si me dice el patrón, oye, ¿ya te fuiste de vacaciones siete días por COVID? ¿No tuviste nada más dolores de cabeza? Oiga, jefe, ¿mis vacaciones? Cuernos. <risa> sí, ahí es, es el riesgo, ¿no? Y el, el, el meme es, es clarísimo. Ya muchos trabajadores ya le agarraron el modo sí. y se quieren tomar sus vacaciones cortes. Informes, COVID. inbox, informes, por favor. <risa> vacaciones sí. covid mi estimado Pepe ¿tienes meme el día de hoy? Sí, les traje un meme por ser en relación con también meme en, pantalla. Meme en pantalla, también pensando en, en, en la gente que está elaborando todas estas reglas que estuvieron pasando la, la principal que nos salió ahorita en la mañana del del anteproyecto pues este fue el muchacho que lo elaboró miren él fue el que elaboró el anteproyecto en donde dijo que ahora sí la cancelación se tiene que ir como dice las disposiciones hasta el mes en el que tienes que presentar tu declaración. Y ahí está ahí anda pensando y cómo me, ¿cómo me pongo la regla? ¿Me la pongo por aquí? ¿Me la pongo por allá? Es que no vio el instructivo. Bueno, antes no se puso una de leopardo. Pero, Pero eso es honesto. Eso parece tanguita, ¿no? Sí. Ya es noche, ya es no conozco no, no, sí. las tandas, no sé a qué se refieren. Eh, las tandas, la, cuando, ah, la, ah, las, las tandas, Es que no te cobran impuesto. <risa> las, nada más aguas con depositarlas a cuentas bancarias. ¿no? Exacto. Cuidado. Exacto. Pues ¿ves? estimados paradigmáticos, hablamos de esto de las fantasías fiscales versus 2.0, ¿no? La vez pasada. Platicamos un poquito sobre lo que están pidiendo, pues con este nuevo CFDI 4.0, con el complemento cartaporte, siguen con el problema del REPSE, ¿no? Que te lo siguen solicitando, cuando pues uno es mecánico y me traigo las unidades a mi casa a arreglarlas, pero me sigues pidiendo un REPSE simplemente por haber sacado las unidades, ¿no? O simplemente por meterme para sacar las unidades, ¿no? Me dicen, no, pues ya como entraste me tienes que dar REPSE. Entonces, este tipo de locuras, fantasías de los contadores, buen rostro, ¿no? Los anticipos a rendimientos, estas dos semanas prácticamente ya vivimos, ya muchos hicieron pues sus fantasías fiscales, cómo van a sacar el dinerito de estas sociedades civiles si ya los pasaron a reciclo, o cómo van a salir de reciclo en su caso, ¿no? O, pues, si van a meter a la prima y a pagarle como gerente, ¿no?, como, como, como. ¿Seguro ¿se que es la prima o tenemos más opciones? Tenemos muchas más opciones, ¿no? Hay muchas opciones. Mien, mientras sean honestos, no hay problema. Exacto, exacto. Mientras Me consta bien. que son honestas. O sea. de difíciles. De que no hay problema. Entonces, bueno, pues ya empezaron a ver una serie de análisis de todas estas fantasías que nos dejaron. Y para ponerle las cereza en el pastel el día de ayer el anteproyecto del anteproyecto del anteproyecto a la primera a la primera parte de la resolución de la miscelánea fiscal 2022, ¿no? Para hacer una pequeña modificación, fíjense que sí, lo que dijimos en ley era que ningún comprobante fiscal se podía cancelar a partir del primero de enero. Luego en resolución miscelánea te dijimos que hasta el 31 de enero tendrías chance. Y ahora pues ahora fíjate que como no hemos logrado esta versión 4.0 que hile de forma correcta con esta versión 3.3 y entre la locura de pasarte al régimen simplificado de confianza y que ahora tenga que aparecer de manera correcta tu maldito régimen, ya hicimos un desmadre. Entonces nos dimos cuenta y bueno, no, vámonos hasta el 30 de abril, en su caso personas físicas, o el 31 de marzo en el caso de personas Morales. Y veamos si tal vez nos trasladan la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas hasta mayo, como en dos años pasados ya, prácticamente. Recordarles que en el caso de la persona moral salen dos manitas y te dicen que no, que no, que, no, que ella sí se va a quedar en marzo, ¿no? Porque únicamente tienen las físicas, la, la versión del abril. Dos manitas donde te dicen que no, que no. Que perdón, no perdón. Es que no entendí el mensaje, pero estoy captándolo, ¿sí? Dos manitas. Bueno, dos deditos, dos deditos. Ah, dos deditos. Ah. Sí, sí. Pero en realidad son manitas, ¿no? Okay. Entonces te dicen que no, que no puedes y bueno, pues hay que presentarla en marzo, no en el caso de personas. Recordarles, bueno, pues ya tenemos todo el cierre de diciembre, ya debemos de estar trabajando la declaración anual, ya algunos ya la tienen súper preparada, ya está lista para enviar en este marzo del 2022 mil Queremos pensar que es así. La tecnología... Pero todavía no veo la balanza, tranquilo. Todavía tengo la balanza de ajustes. Ah, ok. Falta la balanza 13. <ríe> Periodo 13, muy famoso. El mes 13. Mm -hmm. Y maestro Ricardo, bueno, pues la tecnología nos ayuda... A... ¿Nos ayuda o más bien nos vuelve la vida más este, difícil? Va a depender del cristal donde se mire, ¿no? Depende quién la, quién la ponga. <ríe> Quien la ejecute, ¿no? También. Claro. ¿no? Bueno, mis estimados paradigmáticos, pues para despedirnos vamos con el maestro Ricardo. Algunas palabras a la audiencia del día de hoy y a estas 110 personas que estuvieron conectadas en tiempo real. Pues muchas gracias primero por la invitación. Este, un placer haber eh, compartido puntos de vista en este programa. Y la segunda, pues bueno, eh, algunas eh, cuestiones finales es, eh, pues primero eh, capaciten al personal por favor, o sea eh, yo sé que ustedes contadores también capacitados tienen un conocimiento ya muy amplio de, de muchas situaciones, pero eh, vayan, eh, bajen un poquito a las áreas también de información operativas, porque de lo contrario eh, esto les puede crear a la larga un problema a ustedes y a la empresa misma. ¿De acuerdo? Entonces eh, ese es el primer punto. El segundo punto, bueno, pues esto, eh, antes este, mi, mi abuelita me decía que que los médicos nunca acababan de estudiar, ¿no? Pues yo digo que nadie, porque el que deja de estudiar, pues se queda atrás. Entonces, eh, tomen sus capacitaciones, pregunten, ¿verdad? Este, de diferentes fuentes, pues para que tengan esa, esa parte de conocimiento. ¿De acuerdo? Ahorita me decía que, que los médicos nunca acababan okay. de estudiar. Ok. Mi estimado Enrique le... Corona, unas palabras. Pues gracias a todos los paradigmáticos que siempre nos acompañan los días miércoles. Gracias por su confianza. Gracias por seguirnos capacitando. Y pues efectivamente, la misma recomendación que acaba de decir el maestro Ricardo, hay que seguirnos capacitando. Pareciera que los que estamos teniendo la voz somos los que sabemos más y créanme, también nosotros nos sentimos ignorantes con cada anteproyecto del anteproyecto donde nos cambian las reglas y tenemos que volver a capacitarnos. Perfecto. Mi estimado Pepe Soto, que se conectó tarde, pero se conectó. Sí, porque precisamente estoy cumpliendo ese paradigma de seguirme capacitando. Estaba precisamente tomando una, una capacitación en desarrollo humano por parte de mi escuela, así que pues, por eso llegué un poquito tarde, pero aquí estoy pendiente de ustedes. Gracias y nos vemos la próxima semana. Saludos. Para, conforme acabo de escuchar el comentario de mi estimado Pepe Soto, seguramente la rosa de Guadalupe se apareció, se apareció ahí una rosa. ¿Quién me trajo esta rosa? Seguramente La Rosa está ahí en su escritorio. Felicidades, mi estimado profesor. Adelante, Martín Rojas Tamayo, para despedirnos. Estimados paradigmáticos, seguiremos viendo, disfrutando de esas fantasías fiscales. Esto es apenas el comienzo. 26 días del 2022, ya hay un primer anteproyecto. Yo creo que nos vamos a seguir divirtiendo, pero lo importante es que nos tenemos que mantener informados. Informarse formarse, educarse y compartir el conocimiento, por eso estamos aquí. El propósito Rompiendo Paradigmas es aprender de una forma diferente, algo ameno, algo amable, pero que nos sirva a todos en el día a día. Y no olviden, Diplomado de Control Interno y NIF, estamos por empezar 17 de febrero, 3, 17 y 24 de marzo, y cerramos el quinto módulo el 7 de abril. Así que, si no se han inscrito, llamen ya, que pasen muy buenas noches. Bueno, pues ahí está la invitación del maestro Martín Rojas Tamayo para este Diplomado de Control Interno y Normas de Información Financiera para este 17 de febrero. Y bueno, pues si están interesados, por favor, equipo de censos, y si ahí les pegas el, el link para WhatsApp o en su caso puedan mandar un mensajito por ahí a la fanpage o simplemente dejen un mensaje y ahorita les mandan por ahí ya de forma interna, eh, pues estas, estas fechas y bueno, los costos, dónde va a ser y toda, y toda la mecánica para este diplomado en control interno y normas de formación financiera. Mi estimado Enrique, ¿tienes curso con nosotros esta, este mes? Ya no, hasta el próximo. Dice que ya le corte. Okay. Sí, es que el próximo mes tenemos curso de agapes, pero de verdad con este anteproyecto, al anteproyecto ya me cambiaron tres, cuatro reglas. Hay que rediseñarnos y hay que reformar ese curso. Ahí están las palabras de mi estimado Enrique. Entonces seguramente vamos a volver a dar agarpes porque se están moviendo cada vez más las cosas. Bueno, mis estimados amigos, muchas gracias por haber estado en Rompiendo Paradigmas en este nuevo episodio, Las Fantasías Fiscales, Fantasías Fiscales 2. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche, como siempre. Mi nombre es Antonio, a nombre de Martín Rojas Tamayo, maestro Ricardo Aguilar. Pepe Soto y Enrique Corona nos despedimos y muchas gracias por estar conectado en esta noche hasta la próxima